de Nueva York, en Queens, el barrio de Queens, donde es uno de los barrios más vulnerables, vulnerables fue vulnerable durante la pandemia, donde la, los afroamericanos y la, los latinos fueron los más golpeados en cuanto a muerte por el coronavirus, se inició la vacunación masiva que eh, estará ya de manera prácticamente obligatoria en toda la, eh, la geografía en los Estados Unidos. La vacuna desarrollada por la farmacéutica Pfizer eh, ya fue aprobada por, el, por la FDA, por sus siglas en inglés, Administración de Alimentos y Medicamentos en los Estados Unidos, fue aprobada donde tiene una efectividad por encima de los 95%. Para recordar a quienes no saben mucho no, de esto de vacunas, la gran mayoría de las vacunas que tenemos actualmente para polio, dipteria, toferina, cualquiera de esas, va, su cobertura va entre 80 y 85. O sea que esta con un 95, si es cierto, es súper, súper segura para detener esto que el mundo eh, se ha arrodillado ante esta enfermedad solo eso eh, siempre tuvimos la esperanza podría cesar esta situación los Estados Unidos principalmente iniciando en la ciudad de Nueva York ya contenedores conteniendo la vacuna fuera, ya están siendo distribuidos en toda la geografía así que una esperanza un foco de esperanza para ...para la, el mundo... ...con la salida de estas vacunas... ...tanto la de Oxford... ...como la de Pfizer... Eh, ...hasta ahora eh, son las que mejor... ...están valoradas... ...en el mercado de estas... ...así es que... Eh, ...muchos están en contra de vacunarse... ...pero el que no se vacune en Estados Unidos... ...es difícil y que tenga otras actividades... ...porque va a ser prácticamente... ...obligatoria... ...obligatoria... ...y yo creo que debemos de comenzar a pensar y no tener esa, eh, ese, esa teoría de conspiración de las vacunas que hace mucho tiempo, señores, no es desde ahora, no es por el, porque hay en esta pandemia, sino siempre han habido grupos que están, están siempre opuestos a las vacunaciones. Pero hasta ahora todo ese grupo no ha salvado más niños que la vacuna. Así es. Además, eh, Sergio y amigos televidentes, independientemente de que usted eh, no esté en disposición ni se sienta a gusto de vacunarse por las razones que usted entienda, un derecho que le asiste a sí. usted a pensar lo que usted entienda. Recuerde que Estados Unidos es el país, tengo entendido, donde mayor inmigrante Ay, llegan sí. del mundo. Entonces, ¿qué significa eso? Que para no usted entrar y o salir de Estados Unidos va a tener que estar vacunado. De Lo lo que le va a obligar, de manera consciente o inconsciente, a usted a vacunarse o toma la decisión de no entrar a los Estados Unidos, porque va a ser con carácter obligatorio v Vito, colocarse esta vacuna. El año pasado yo, nosotros fuimos a Brasil, y si no presentaban esa carta de vacunación, no entraban a Brasil. Así es. O sea, y no, tú no entras, tú no te en un avión para Brasil si tú no tienes esa vacuna. Que de alguna manera... Eh, Usted tendrá que vacunarse. En ese mismo orden, pero mientras tanto, en el país se, siguen, se han creado, creado expectativas con respecto a, lo que, a la información que en el día de hoy eh, se diga o diga el presidente o las autoridades de salud pública con respecto a lo que pudiera ocurrir en los próximos días, sobre todo del día de Navidad y el 31, porque han, son muchas las opiniones que han salido a la luz pública con respecto a si se flexibiliza o no el 24-31, o si se arrecian las medidas que hasta el momento eh, se han estado llevando a cabo, y como yo decía ayer, nosotros hemos dicho en los últimos días o durante la pandemia, eh, que hemos sido muy irresponsables con respecto al cumplimiento de las medidas. Más sin embargo, en el día de hoy, pues, el ministro de Salud Pública, Plutarco Aria, dice que serán arreciadas las medidas de, de, de, en, en tiempo de Navidad y Año Nuevo, lo que podría adelantarse a lo que diría el, el, en el día de hoy, eh, la, ¿cómo se llama, Sergio? La, la, la mesa de el, el, el equipo que está trabajando. El equipo ¿verdad? de con respecto de, a la, de, pandemia, con la pandemia en salud pública que está encabezado por la vicepresidenta de la república eh, doña Raquel Peña y en el día de hoy pues se estarán dando a conocer cuáles serán las medidas, cuáles serán las estrategias que, estará que estarán implementando las autoridades de salud pública con respecto a estos días que se avecinan que es el 24 y el 31 pero que todavía crea más incertidumbre por la, por la forma como ha ido aumentando el contagio de esta pandemia, que yo debo reiterar y no me cansaré de decirlo, se debe a la irresponsabilidad nuestra como ciudadanos que no hemos sido capaces de, de asimilar. Al contrario, lo que hemos, es ido, hemos ido perdiendo el miedo a, a, a, a contagiarnos y eso es, es peligroso. Esa es la Man. razón por la que hoy... Eh, te cheque los sumeritos, las estadísticas y vean qué proporción ha ido aumentando el contagio del COVID-19 en la población dominicana. Así es que vamos a ver eh, qué, va, qué estarán informando, diciendo las autoridades de salud pública en el día de hoy con respecto a las medidas que se estarán tomando en eh, el, sobre todo el día 24, el día de Navidad y Año Nuevo. Que han sido las fechas que han creado expectativas porque yo decía ayer nosotros como dominicanos tenemos una, una eh, característica especial de celebrar esta época que es la época de la Navidad y ahora, eh, sobre todo con este encierro que durante todo este año 2020 se ha tenido, pues la gente tiene deseo de salir, pero ¿de qué forma? Entonces yo entiendo que hay que ser muy cuidadosos. Fíjense que hoy eh, revela la prensa internacional que Alemania a partir del día de mañana 16 cerrará, por sí. eh, decreto, hasta el día 10 de enero estará Alemania. Mira, y, es uno, de, y, es, uno de, y es uno de los países con, eh, con mayor control del en Claro, COVID, de entonces. Europa. Eh, con, y con mayor nivel en todo el sentido: nivel sí, educativo, de sí, formación. Sí, un sí. País, eh, entonces, si eso es Alemania, que tiene la forma, la vía de controlar, porque la gente tiene formación, tiene educación. La gente sabe discernir entre lo bueno y lo malo, que ha tomado la decisión de a partir de mañana 16 de diciembre cerrar por decreto hasta el día 10 de, en de enero, entonces... ¿Qué seremos nosotros que, como yo acabo de decir, nos hemos caracterizado por la irresponsabilidad y el incumplimiento de las medidas de bioseguridad que han establecido desde que inició esta pandemia nuestras autoridades? Entonces, no es para nadie un secreto que lo que se avecina, lo que podrían decir, en el, anunciar en el día de hoy, salud pública es que va a arreciar las medidas que actualmente se están establecidas eh, para que se cumplan y evitar eh, males peores. Es en la no, he visto, la he visto, y Víctor, y si usted fija, eh, siempre dicen que es en los barrios, que incumplen, que se sé cuándo, pero en la semana pasada en uno en un restaurante caro de, de, tras, de esta región eh, se suspendió, entró, tuvo que intervenir las autoridades en una boda donde estaba... Es que la irresponsabilidad, cuando yo hablo de rapo, irresponsabilidad, era a, es a todo no niveles a un sectores sí, no, yo te digo somos, ha sido todos, sí. en todos los sectores, eh, Además, eh, en, en, los, en los barrios es a diario y en esos lugares ya a otro nivel te lo hacen escondido, lo en los barrios tú vas por ejemplo a las 9 de la noche a las 10 y vas a encontrar actividades y fiestas así, sin sí. cosas, abiertamente, Pero, ahora en los sectores ya a otro nivel como ese sí. del fin de semana en La Vega, entonces lo hacen como, sí. como si fuese escondido. Bueno, se, sí. se escudan en que eh, tienen relaciones, que tienen recursos. No que no. Pero qué bueno, qué bueno que ese tipo de acciones se da no solamente de abajo, sino también a ese nivel, para que y, es una y, muestra es, de que realmente no hay vaca sagrada en ese ¿sí sentido. Al principio de la pandemia, quienes quien, eh, prácticamente eh, diseminaron el virus, en la clase alta, fue una gran boda que se celebró hasta con el tema del coronavirus. Claro. Oye, ¿hasta dónde llegó la conciencia de gente que supuestamente son letrados, que son inteligentes, que no que son de los barrios? Que sí, no, sí, no sí, que piensan. Sí, sí, piensan. no. A, a, oye, el, te, a, el tema de esa boda era el que el coronavirus, y la hora loca era burlándose del coronavirus, o, y un, el coronavirus matando gente por pila. Y un sector, señor, que no puede alegar ignorancia, no puede alegar desconocimiento de la situación que estamos viviendo. Y ahí salieron vicepresidentes, secretarios del partido, vaina, toda la gente que, que, que todas las personas de clase alta que se infectó al principio y murió. Pero, y murió. pero también yo sigo, yo sigo insistiendo, si responsable es el, organiza el organizador de ese evento tan responsables May repusa, May repusa los propietarios del establecimiento que permiten que, sa, claro. sabiendo de lo que estamos viviendo, se, se lleven a cabo ese tipo de actividades en sus negocios. Y eso les puede hacer daño. Claro. De hecho, claro. no le puede. Le hace daño. Porque aparte de que está incumpliendo con lo establecido ya por decreto ¿verdad? Claro. constitucional, entonces también está violentando, está contribuyendo a que se contagien, a poner en riesgo su vida y la vida de los demás. Cero, vamos a hacer una pausa y al regreso pues seguimos con los comentarios hechos eh, con la mayor objetiva posible aquí en Contacto Diario. Así que no le cambien que en breve regresamos.